Yo Daisy, you're gonna kill him Yeah, yeah, yeah, yeah PTS, fui fiel No digas que te dejé Porque yo te amo Y lo sabes bien Son Solo que tuvimos Problemas entre nosotros Ahora no podemos mirarnos Al otro. Perdóname por todo lo de nosotros Perdóname por ser todo un tonto Solo que tuvimos Problemas entre nosotros me muero por ti de la luna volvemos a al fin a mi chula me muero por